Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo se realiza un salto de sección o pasar dentro de una misma página desde el inicio al final o algún apartado en particular. Esto lo habéis visto muchas veces en los editores de texto, donde tenemos un menú y al pinchar en cualquier parte del menú, noticia 1, noticia 2, noticia 3, noticia 4, saltamos a esa posición. De acuerdo. Para realizar esto tenemos que crear un enlace, como hemos visto, a href, poniéndole un indicador especial con almohadilla. Noticia 1, noticia 2, noticia 3. ¿De acuerdo? Y este indicador especial necesita de un ancla. El ancla en HTML4 se construye poniéndolo en la cerca del lugar donde quiero que se produzca el salto, por ejemplo, de Noticia 1, a donde está Noticia 1. Y ponemos a Name Noticia 1, es decir, el nombre o el, el indicador que hemos puesto con la almohadilla. Para pasar a Noticia 2, tengo que poner un enlace especial con el símbolo almohadilla y en el lugar donde yo quiero que salte pongo a name noticia 2 name se utiliza en HTML4, veremos en otro ejemplo que para HTML5 es más adecuado hacer uso de id y así se va colocando muchas veces tenemos que pensar al revés ¿Qué quiero decir con esto? Primero, saber dónde quiero ir, poner el ancla a NAME Noticia 4, cierro eh, la etiqueta de enlace y luego me voy de donde quiero saltar. En este, cuatro, en este caso sería Noticia 4. Que crea un pequeño menú con br Vamos a ver un segundo ejemplo. Que es este. Que es el típico ejemplo cuando tenemos una página web que tiene mucho contenido. Y llegamos al final. ¿Qué es lo que ocurre? Que queremos volver al principio, al inicio. Pues de nuevo es un enlace interno. ¿Veis? He vuelto al inicio Para realizar esto Lo único que tengo que hacer de nuevo es Al final, que es donde quiero poner la vuelta Pongo el enlace a HR con almohadilla Cabecera H1 Y donde está cabecera H1 Coloco eh, un ID ¿Veis? En el caso anterior se hacía con ANAME y aquí lo coloco Con un ID Esto es más habitual en HTML5 ¿De acuerdo? Y aquí he colocado un comentario Porque muchas veces el salto Se produce dentro De una Una website, un sitio web Y saltamos de una página Principal a una sección De otra página. Pues en este caso, cabecera 1 estaría en la página correspondiente con almohadilla y este sería el nombre de la segunda página. Espero que esto os haya servido de explicación para realizar los saltos.